Que era hora? ¿Qué hora? terminaba Giants Dodgers. Esto sucedió el lunes por la noche. Madison Bumgarner le decía: No me veas. Don't look at me. Y así el Quick le decía: eh, Bueno, no sé cómo es en inglés. Oh, es como pl Pato Playa, Dog Beach. Algo así. Se vaciaron los Dogouts. Pero bueno, y este martes Quick subió la fotografía con: No me veas. Estaba el, el titán y José de León. Dog. Beach, le decía algo así, ¿no? Pato Playa. Rich Hill contra Eduardo Núñez, el ponrón 16 de la temporada, y San Francisco se ponía de frente, 1 por 0. Rich Hill, que no es su alida, se estaba tirando juegos juego sin en la sexta baja. Pero en encuentro saldría del encuentro con una lesión en la ingle izquierda. Se a su tercio, cero carreras y seis ponches en la sexta baja, en ese mismo episodio, con un Audi 2, en de cuento se vería Yasil Puig. Ponche contra Steven Oaker. Y después Oaker. Ahí mismo en ese mismo capítulo contra Kike Hernández. Y corriendo gente caía al tercero. Oaker una entrada, dos tercios, un hit, cero carreras, tres punches. En la novena abajo, los dos abajo por dos. Sergio Romo contra el cubano Yasil Puig. Dale vuelta al cuadro alegre que no los oigo muertos. Siguiente, Romo contra Chase Oakley. Primer salvamento de la temporada para Romo. Triple empate en los comodines de la Liga Nacional.